Saludos hermanos, bienvenidos. Buenos días, Víctor. Buenos días, doctor. Manuel, Eduardo García, también. Eh, nada, inicio de semana y entrando rápidamente en lo que es el deporte. Este fin de semana la NBA ya dio luz verde a algunos, a algunos estadios donde se encuentran para abrir los entrenamientos personales. Donde se está hablando, donde no está el virus muy fuerte. Ya ellos están, para el primero de mayo, estarán abiertas ya las algunas algunas canchas. Estos son en los estados que no hay, que no está muy fuerte el, el virus. Donde el presidente estaba, Donald Trump, estaba un poquito medio bravo. Porque ese gobernador de, de ese estado, de ese estado le ha dado el visto bueno. Ya tú sabes cómo está ese presidente. Pero eh, se dice que se va a tomar mucha medida, mucha precaución antes de iniciar. Pero sí, ya por lo menos la NBA ya tiene una luz abierta. No se sabe cuándo va a iniciar. Pero sí, ya... Por lo menos ya se están empezando. Van a empezar a entrenar a algunos baloncetistas. También... ¿Eso sea, no es una, una noticia, Ariel? ¿verdad? ¿Se puede decir? porque ya por lo menos se abrieron la puerta ok bueno, es, no es, si el, tú sabes que todas esas medidas van a ir ya en algunos países, sobre todo en los países donde aún ya tienen el control o saben qué hacer ya con, el, con este asunto ellos van a, entrar y van a ir haciendo paulatinamente que la gente regrese a su normalidad. que hay que hacer de la forma de hacer? Esa es la forma de hacerlo. No podemos amanecer un día, oye, ya todo el mundo va a hacer... No, no es algo paulatino. Eh, yo no veo como una cancha, como este Center tú vas a controlar eh, la gran cantidad de gente. no, no sé cómo. Eh. <ríe> La NBA dio 25 días en el otro en a finales del mes pasado, pero no, no pudo no pudo completar. Eh, a ver, ahora ellos todavía van a seguir estudiando a ver cómo van a continuar con la con la temporada. Acuérdate que la mayoría de los, de los eventos no, a, no habían empezado la NBA sí, la, la NBA estaba en una etapa final ya de sí, la serie sí. regular. Qué difícil tú decir, se terminó, ya no hay NBA este año, muy difícil. Tú podrás decir que no hay grandes ligas, que no hay béisbol invernal, el fútbol, pero la NBA ya que está en una etapa final donde hubo una in inversión ya difícil. No sé si ustedes vieron este fin de semana, donde los gigantes del cibao anunciaban que Abe Pujol está interesado en jugar sí. con el equipo de los gigantes. Yo decía que jugaba antes de los 50, creo que tiene 34, 35, Pujol. 35, no me acuerdo la edad, creo que 35. Eh, una buena noticia para los fanáticos Esperemos que, que se juegue Que él juegue Ya que todo el mundo quiere jugar este año Porque acuérdense que en el 2021 Está el clásico mundial ya como, como es la cosa Ah, ¿no? sí, sí, sí, quieren sí, sí Quieren dejarse ver para que lo inviten. Ariel, Ariel, déjame ayudar un, po déjame ayudar un poquito a Álvaro Pujol, que siento un venenito. Con... Déjame decirte, pero mira, yo contento porque ve a Álvaro Pujol en el clásico. No, no. Hay que hacer, no Hay que hacer una observación, eh, eh, y yo difiero de Ariel, el hecho de que hay, se están dejando ver. no, no Lo que pasa es que siempre, Álvaro Pujol hace muchos años ha manifestado su interés de antes de retirarse, eh, eh, ponerse la franela de los gigantes del Cibao, recuerda que cuando no había, Pujol, no había descollado, como la estrella que es, eh, y eh, fue elegido por los gigantes del Cibao, y nunca se ha, ha vestido la franela de los gigantes. Entonces, no es porque se acerca el mundial, sino porque ¿Eh? él no ha vestido solamente la camiseta, no ha pasado por el Julián Javier. ¿Eh? <ríe> <ríe> qué no, no ha visto un juego. <ríe> No, él va a la capital, va a Santiago, Entonces estamos, hay, hay un déficit, hay un déficit a, y hay vamos a, vamos a comprar la boleta a tiempo para ser parte de la historia cuando él pisa el terreno de Lunacia. No, no, no puede ese gancho. Óigame, por otro lado, por otro lado, no sé también si vieron la imagen de Hansel Alberto, que está dibujada ahí, que la gente dice que quién es que está ahí, no sé si el doctor lo ve. Sí, sí, no, es que yo es que... vi la imagen, pero no, no, no parece, esa caricatura no parecía a Hansen en nada. Los únicos, lo único, Ariel, lo único que hay de Hansel Alberto ahí, son los buches. Los Después... buches, <risa> sí. Pero dice el pintor que todavía no está listo. Entonces, oh. cuál, no se sabe cuál fue el de cuadras, si fue que estaba ahí quería tirarse la foto ahora, ¿O, o, ¿O qué? Pero el pintor... El... ¡Alguien fue la voz ¡Que ¿sí? la morra, ¿sí? Que no termina... ¿Pero cuál es lo que le falta? ¿Sí? dijo que no está lista. ¡Ah! El cuadro de afuera. ¿El de afuera no está listo? Sí, sí, sí, sí el cuadro, Pero Ya es Rubirosa está bien, el Torricel está bien, el otro está bien. El que no está listo es Hansen. Parece sí. que fue un poquito más difícil, Hansen. Ariel, y cuál es el pintor la pintora, Ariel? muy bueno. De, eh, el... Cuidado de que el... cuidado de ese amigo de nosotros, nosotros estamos hablando disparate aquí. ¿sí? No, no, <ríe> cosas que no hemos dicho nada malo. Yo le he hecho la culpa, a Ariel. Hay tantas estrategias que yo me imagino que puede ser una estrategia del pintor hacer esta caricatura, esta pintura de, de, de Hansel que no se parece absolutamente en nada, para crear esto que está, que está logrando o sea, de que la gente, lo que le imparte porque por ejemplo cuando tú ves a Hansen Hansel se puso al lado de, de, de, de, de o sea, no de su pintura sino de otra pues, de otra yo pensé en los barrios se puso una, una de moda cuando eh, pasaba algo con, con un dominicano ausente eh, era del barrio y le hacían su pintura en un muro yo pensé que era un amigo de Hansel que, que había fallecido en la ciudad de Gracias, doctor. <ríe> sí. Muchas gracias. Doctor. Sí. Sí, sí. <ríe> bueno, adelante, adelante. Sí, es eso, bien. que se puso mucho, sí, muy, muy, lo... muy de moda. Sí. eso. eso existe todavía en los babies. Sí. Hermano, gracias por compartir esas importantes informaciones del, del fascinante y maravilloso mundo de los deportes. Mañana eh, volveremos de nuevo con cinco minutos en contacto con los deportes. Gracias, Ariel. Gracias a ustedes. O de crítica. Sí. <risa>